Fue identificado como Pedro Pablo Núñez, de 55 años, el hombre que resultó herido de bala en la pierna izquierda, en medio de una discusión ocurrida la tarde del pasado jueves en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. ¿Eh? Eso, eso es, yo estaba defendiendo la mujer mía. y este porque yo no eh si el eh, de ¿Por qué te fuiste? ¿Eh? ¿El qué te? Eh no, por, no. Pero por qué fue? Eh, porque yo estaba este, defendiendo a la mujer mía. Y no te parece. Eh, eh, eh en en el, ...en el punto de... ...de... de Pau. ...en... ...en, la, en el ah, yo estaba ...en el punto... Que, yo estaba dentro del punto... ...entonces yo fui a comprar un cigarrillo al... ...que estaba vendiendo a Elvi... ...un cigarrillo a Elvi... ...un cigarrillo a Elvi, yo le fui a comprar... ...entonces me estaba cobrando 10 por el cigarrillo... ...yo le dije que no... ...que eran a dos por 15, pues entonces... ...él se puso a discutir conmigo por eso... Y está Salió de adentro, básicamente que estaba aburrido, salió de adentro y me fue arriba a mí y me dio golpe. Me dio un galletón, Elvi, Elvi, el que estaba pesando, me dio golpe a mí. Yo le digo, entonces ninguno, ninguno me defiende, él sigue y me da y me jala y me salaquea, me da un galletón, me tira por aquí y me lleva por toda la pared dándome golpe, porque yo soy mujer, soy indefensa. Entonces él, él que estaba detrás de la casa, él me oyó gritando, porque me estaba dando, me estaba maltratando. Y él fue a defenderme, entonces, eh, los otros, los, los segunderos que están ahí, tú sabes, que siempre están a lambones. él le pasó eh, un ángulo una a Bimba. Entonces Bimba con ese ángulo le disparó a él. Un disparo, salió como cuatro tiros, Ahora sí si que te digo una cosa, el Saúl no estaba ahí. El auto no tiene que ver nada con eso. El que se le quedó con eso fue Elvi que le dio la pistola a Bimba para que la gruesa, para que Bimba le tirara a Elvi. Eso fue, no, eso fue frente al punto de, fa, de Fauto, frente al punto. Los trabajadores sí que son de Fauto, pero no fue ni dentro del punto, fue al frente. A la Mercedes Gabriel Rosario. Pero yo quiero a Elvi y a Bimba, yo quiero, lo quiero preso a los dos, porque fue mi intento. Mírale pie, porque me de esos este pies, señor.